Ya leímos SCP-738. Pueden encontrar el link en alguna parte de la pantalla de YouTube, me imagino, y en la descripción. Y hoy vamos a leer SCP-026, apodado... Um, Saul Suessor... Sal um, Suessor. Saul Suessor. Anyway, agárrense porque este archivo está más o menos largo. Ahora sí, comencemos. Ítem scp 026 clase de objeto, previamente seguro, ahora considerado taumiel. Recordemos que los objetos taumiel suelen ser usados para contener o más o menos controlar otros objetos. Continúo. Procedimientos especiales de contención. SCP-ES-026 está más allá del alcance de los grupos de interés conocidos en la actualidad, incluyendo a la Fundación. Todo esfuerzo de contención se centrará en una fachada o misión de grado 3, combinada con el boicot o el sabotaje de misiones de exploración e investigación que traten de estudiar el espacio cismercuriano y toda órbita que lo atraviese. Muy bien, parece que... Simplemente no pueden contener este objeto Algo común en los objetos clase miel, Y simplemente se concentran en Evitar que el público conozca al respecto Y que otras personas vayan a investigarlo Este es uno de los tipos de objeto que más me gustan Porque son simplemente una cosa rara que existe Y bueno supongo que el sombrero del abuelo Y el escritorio también son cosas algo extrañas pero este objeto está en el espacio, es una chingadera suspendida en el espacio exterior. De hecho, creo que si se hubieran encontrado el sombrero o el escritorio flotando en el espacio me resultarían más interesantes. No sé, me llama la atención cualquier historia que diga, entonces salimos del planeta y ahí flotando en el espacio estaba este objeto, que no tenía nada que estar haciendo ahí. <ríe> en fin, continuemos con la siguiente sección, descripción. SCP-ES-026 es un ente humanoide ubicado a una distancia constante de unos 40.000 kilómetros de la región polar sur de la fotosfera solar, asociado permanentemente al eje de rotación del Sol. Sin embargo, no lo orbita. Los registros más recientes de scp 026 indican que parece mantener una órbita continua alrededor del centro de la galaxia. Mediante el esfuerzo acumulado de 43 años de observación continua se ha determinado que la apariencia externa de SCP-ES-026 es la de una mujer humana de grupo étnico indeterminado de entre 20 y 40 años de edad. Toda su superficie corporal está cubierta por o compuesta de un material de color negro mate. Su pelo parece estar compuesto de este material mide unos 34 kilómetros de longitud y es empujado constantemente por el viento solar. Sin embargo, esta parte de scp 026 parece reflejar cantidades variables de luz solar, siendo estos reflejos el fenómeno que indicó su existencia a los astrofísicos de la fundación durante 1940. Varias marcas o tatuajes están distribuidos por su línea media. Teniendo en cuenta su brillo, estas marcas podrían ser de composición metálica y tonalidad dorada. Estos tatuajes incluyen varios símbolos que han sido identificados como los que representan al sol y a los seis planetas interiores del sistema solar de acuerdo con la alquimia medieval, por lo que se incluyen en este orden. 1. El símbolo de oro en la frente del sujeto, justo por debajo del nacimiento del cabello. 2. El símbolo del mercurio bajo la nariz alrededor de los labios. 3. Símbolo del cobre entre los extremos mediales de sus clavículas. 4. Datos borrados. Autosensor nivel EB-4. Cognito registro no trivial detectado. Con la forma anatómicamente correcta de un corazón humano en la misma posición en la que se encontraría este órgano, en una mujer humana de la misma edad aparente y proporciones corporales. 5. El símbolo del hierro en la región abdominal superior. 6. El símbolo del estaño en la región abdominal inferior. 7. Parte de un último símbolo en la región pelviana, si bien la anatomía de esta región hace toda observación directa complicada. Se ha propuesto que el símbolo del plomo está presente y completo en la región perineal. SCP-ES-026 mantiene su cara ventral orientada hacia la Tierra la mayor parte del tiempo, pero se ha orientado en otras direcciones en algunos casos. Censurado. Luego viene una nota que dice Toda información relacionada ha sido censurada en virtud de la nota administrativa 179. Y por suerte... Inmediatamente después, tenemos la advertencia administrativa 179, veamos. Advertencia de archivo restringido, 5-ES026, advertencia administrativa 179, a fecha de Censurado, mes, censurado, año, censurado, SCP-ES026 ha sido clasificado TAUMIEL. Todo el personal involucrado con un nivel de autorización por debajo de 4 ES026 será ascendido o reasignado para ajustarse a esta nueva clasificación. Dependiendo de su relevancia para las operaciones de vigilancia y encubrimiento, dependiendo de su relevancia para las operaciones de vigilancia y encubrimiento, según las organice el actual investigador jefe de SCP ES-026. Todo el personal reasignado será sometido a terapia de redacción de memoria polímata 08 o amnésicos de clase D en dosis de alto grado con efecto retrógrado máximo de 10 años de experiencia, según el tiempo dedicado trabajando en SCP-ES-026 antes de su reclasificación. La existencia de scp es 026 quedará sometida a una campaña de obstrucción de misiones de investigación orbital y neutralización, de acuerdo con el protocolo 4 puntos 4.5, 4.6 y 4.7 de omisión. La mayor parte de la documentación relacionada con SCP-ES-026 ha sido reclasificada nivel 4, alto secreto. Cualquier información relacionada con SCP-ES-026 será clasificada nivel 5 Taumiel, y solo será accesible para el personal autorizado de nivel 5 ES-026. Se le advierte, el acceso no autorizado al material de investigación de SCP-ES-026 será considerado una infracción de tipo 3B, gestión no autorizada de información sin contar con la debida autorización global, ...punible mediante terapia de redacción de memoria forzada, seguida de reubicación y o degradación inmediata. Ok, ese es el documento que nos advierte sobre la reclasificación del objeto. Como podemos ver, la fundación tiene dispositivos o terapias o drogas o algo para borrar memoria de diferentes formas. Esto ya lo habíamos visto un poquito de pasada en varios archivos. Y parece que es común, pues tienen un protocolo para ello, el que tengan un objeto clasificado de alguna forma Y de pronto, por alguna reclasificación, tengan que borrarle la memoria a quienes habían trabajado en el proyecto Esto hace que me imagine que de repente hay alguna persona de clase D en la fundación Y llega a trabajar a una nueva área y le dicen, bueno, ¿en qué has trabajado? Y esta persona dice, bueno, aquí está mi currículum y tiene como cuatro secciones que dicen censurado. O que dicen que solo puedes tener acceso a lo que esta persona anduvo haciendo si tiene cierta clasificación. Y si el jefe nuevo de esta persona no tiene el nivel adecuado, simplemente no van a saber qué anduvo haciendo. <risa> pero bueno, continuemos. Después de la nota de advertencia, el archivo parece terminar. Pero en realidad es bastante más largo. Tenemos una sección desplegable que dice, atención. El personal no autorizado será expuesto a un agente memético de defensa. Pero, nosotros tenemos autorización. Oh, sí, sí, sí, gente. Yo soy Ursus, el bardo autorizado. <ríe> Así que hacemos clic y nos sale esto que dice Generando defensa memética Abrasivo gestal activo SCP-ES-026 es sensible a toda radiación del espectro electromagnético inteligente y capaz de comunicarse mediante múltiples métodos anómalos, entre ellos la interferencia de comunicaciones por radio y láser. Hasta la fecha solo se ha producido un intento de comunicación por parte de SCP-ES-026 con personal de la fundación, en el que SCP-ES-026 demostró dominar el francés hablado. Puesto que este contacto no produjo una declaración clara con respecto a la fundación y su misión, deberán aplicarse todos los esfuerzos posibles para impedir el contacto de todo grupo de interés conocido con scp 026 Se han desplegado operaciones de desinformación y otras medidas preventivas a tal efecto. La mayoría de los movimientos registrados realizados por SCP-ES-026 se han relacionado con amenazas extraterrestres, fuesen de naturaleza anómala o no, que se encontrasen en rumbo de colisión o inserción orbital con la Tierra. Se ha determinado que estos objetos peligrosos son capaces de causar eventos de reconfiguración clase CK de diverso impacto en las sociedades humanas y la vida terrícola en general, si se les permite alcanzar la Tierra. Si se dan impacto o inserción orbital con la Tierra sin que se apliquen las debidas respuestas y contención por parte de los operativos de la Fundación, estos objetos de interés podrán desencadenar escenarios clase XK de fin del mundo. SCP-ES-026 señalará a un objeto u objetos de interés con un brazo y... Cuando más de un objeto de interés esté presente, será capaz de generar tantos miembros adicionales anatómicamente idénticos a sus brazos como sean necesarios. La información obtenida durante la observación de scp 026 indica que realiza otros movimientos específicos para cada objeto de interés a los que señala como mover dedos diferentes o los brazos siguiendo patrones regulares que todavía no han sido descifrados. En el momento de escribir estas líneas, todavía no se ha determinado si estos movimientos contienen información de cualquier clase. Todavía no se conocen los límites de las capacidades de detección de scp 026 aunque SCP-ES-026 ha sido capaz de detectar objetos potencialmente dañinos más allá de la región transneptuniano, estas amenazas habían sido detectadas previamente por otros sistemas de exploración y vigilancia, frecuentemente bajo el control de la fundación, o en al menos tres casos diferentes, eran visibles por el ojo humano desde la superficie de la Tierra. Sin embargo, no se consideró que fuesen amenazas en un principio. Se ha postulado la hipótesis de que scp 026 solo puede detectar y reaccionar a amenazas activas que resulten detectables para otros observadores dentro de la región cisneptuniana, siendo capaz de determinar su naturaleza peligrosa sin cometer errores. Todos los objetos de interés aproximándose a la Tierra desde posiciones en el espacio cisneptuniano han sido detectados por SCP-ES-026 de forma infalible, frecuentemente cuando ningún observador conocido por la Fundación era consciente de ellos. Como tal, SCP-ES-026 y todo el personal, el equipo orbital y las instalaciones dedicadas a su observación constituyen el sistema de aviso temprano más fiable con el que cuenta la Fundación para detectar y cuando esto es posible, prevenir incursiones potencialmente peligrosas dentro del espacio controlado. SCP-ES-026 es capaz de determinar qué objetos interplanetarios plantean una amenaza para la Tierra, la humanidad o la biosfera terrícola, lo que lo convierte en un recurso fundamental para el proyecto de Composición Orbital de Estudio Unificado Solar, o también COEUS que en estos momentos involucra a SCP-Censurado-SCP-Censurado-SCP-Censurado SCP, censurado. SCP, censurado, censurado. y censurado censurado censurado y la sede de mando-Censurado, así como todo el personal introducido en diferentes agencias de exploración espacial y consorcios internacionales relacionados con la exploración espacial. Toda la información de interés relacionada con u obtenida a través de SCPES 026 recibirá la demarcación COEUS 026, indicándose su valor como información de alta prioridad para todos los departamentos de la fundación. Oh, ok, <ríe> les dije que era bastante largo y todavía nos falta la sección de apéndices. Pero de momento podemos ver que scp 026 es una criatura humanoide, parece una mujer. Tiene tatuajes dorados en el cuerpo que se corresponden con símbolos alquímicos que a su vez están relacionados con los planetas. También tiene un cabello de varios kilómetros de largo. <ríe> y por alguna razón está estacionada, está ahí aparcada cerca del sol y observando la Tierra. Y no solo observa la Tierra, sino que le avisa a la Tierra cuando hay problemas. Ahora, no sé si SCP-ES026 le está avisando a alguien en específico y como está en el espacio, cualquiera que esté observando en esa dirección puede verla. O si simplemente avisa a ver si alguien de casualidad la está viendo. Pero, como les decía hace rato, este es el tipo de cosas extrañas, de anomalías que me encantan. Porque, ¿quién es SCP-ES026? ¿Qué está haciendo ahí? Era humana, es un alien, es un experimento Es una criatura de otro plano Es una cosa como Los horrores Los eldritch horrors ¿Y por qué protege la tierra? ¿Por qué le interesa proteger la tierra? <risa> Muchas preguntas Muy interesantes Y lo más interesante de todo esto Es que hay que recordar Que estamos leyendo este archivo Porque SCP-ES-026 Está relacionada con SCP-ES-007, al igual que el escritorio. Así que, ¿qué tendrán que ver un escritorio que te permite hacer como que pactos con el diablo y un ser espacial que sirve como sistema de vigilancia interestelar? <ríe> en fin, continuemos con los apéndices. Apéndice scp es 02601 Movimientos notables de SCP-ES-026 Fecha, 13 de diciembre de 1940 Primer movimiento registrado de SCP-ES-026 El ente, que había permanecido con ambos brazos cruzados, alza un brazo hacia un objeto interplanetario en rumbo de colisión con la Tierra y que no había sido detectado con anterioridad. Tras su impacto, en un evento que causó extensos daños a la ciudad de datos borrados con grandes cantidades de una secreción mucosa anómala y dejó más de 1.300 muertos lo que, combinado con los fenómenos anómalos relacionados con censurado de acuerdo con los datos borrados objeto central clasificado como SCP oculto scp 026 vuelve a su posición original fecha 22 de septiembre de 1942 Sexto movimiento registrado de SCP-ES-026 El ente alza un brazo hacia Censurado En ruta de colisión con la Tierra El objeto de interés se estrella cerca de Auckland, Nueva Zelanda El 4 de octubre de 1942 el objeto C es Sinde tras el impacto en múltiples aparatos de naturaleza mecánica. Datos borrados. Subentidades recién formadas, incurriendo en bajas civiles mínimas. Tras contener el objeto propiamente dicho, que es clasificado, censurado, y eliminar la mayoría de las subentidades, SCP-ES-026 vuelve a su posición original. Los destacamentos móviles Censurado Toda información relacionada con los recursos involucrados borrada de los registros Proceden a rastrear y destruir las subentidades restantes Fecha Día Oculto Del mes Oculto De 1900 Oculto octavo movimiento registrado de SCP-ES-026 El ente alza su brazo derecho hacia Datos borrados hasta la fecha, el ente ha mantenido uno de sus brazos primarios, pasando de uno a otro conforme rota, señalando hacia la misma dirección. Fecha 1 de marzo de 1949 23 Movimiento Registrado de SCP-ES-026 El ente alza un brazo hacia un asteroide de clase AMOR que ha adoptado un curso de colisión con la Tierra. La Fundación recurre a una combinación de múltiples objetos SCP para lanzar un vehículo interplanetario a control remoto que actúa como remolque gravitatorio. Se ha anunciado el éxito de la misión el 3 de mayo de 1951. En este momento SCP-ES-026 regresa a su posición anterior. Nota. Los elementos de observación indican que el ente realizó un movimiento que podría haber sido un asentimiento. Solicitud de reclasificación a estatus Euclid archivada y denegada. Fecha. 13 de diciembre de 1998. Cuadrigentésimo tercer movimiento registrado de scp 026 el ente deja de observar la Tierra durante 2 días y 13 horas, cuando dirige la mirada hacia el sistema Joviano. Cuando termina este intervalo, SCP-ES-026 vuelve a mirar hacia la Tierra. ¿Se imaginan qué miedo? De, o sea, ser de parte del equipo de observación de SCP-ES-026 y ver que se rota para ver algo en la lejanía durante varios días y cada día estar pensando... Uh, este... Sí, ¿qué hay, ¿qué hay por allá? ¿Qué, qué, qué, qué viene desde allá? <ríe> y luego un día simplemente regresa a su posición original. Y al parecer... No pasó nada. Pero pudo haber pasado. <ríe> ¡Qué miedo! Continúo. Fecha 9 de septiembre de 2002. Cuadrigentésimo octogésimo séptimo movimiento registrado de SCP-ES-026 SCP-ES-026 señala a una arma dimensional de tipo 11 armada Otros datos relacionados con xcp 11 ad borrados por orden de la Asamblea O5 lanzada desde el Área 08 para comprobar las capacidades de detección de scp 026 El objeto se mantiene preparado para su activación durante Oculto. minutos, listo para su lanzamiento hacia una ubicación de pruebas en la Tierra. No es reconocida por scp 026 hasta que se encuentra a 3670 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Cuando scp 026 reacciona ante esta como una amenaza y la señala. Seguidamente, el objeto se reconfigura a una configuración de espera y se dirige hacia su objetivo primario, datos borrados, que todavía está en tránsito desde el cinturón de Kuiper. scp 026 vuelve a su posición original. Fecha, 16 de octubre de 2003. Se establece contacto con SCP-ES-026 mediante la sonda oculto 2. Los movimientos sucesivos se registran en el apéndice SCP-ES-02602. SCP-ES-026, clasificado Taumiel. Vea ese apéndice SCP-ES-02602. Ok, ahora tenemos el último apéndice que también es un poco largo y tiene algunas conversaciones que son bastante interesantes. Veamos. Apéndice scp es -02. Eventos del 16 de octubre de 2003. SCP-ES-026 aproximado por primera vez por la sonda oculto 02 un microsatélite capacitado con múltiples dispositivos de grabación, análisis y comunicación incorporados a la sonda Oculto en una operación clandestina. La sonda Oculto actuó como relé entre la sonda Oculto 2 y el control de misión de la Fundación. No se habían previsto o programado contacto o comunicación con el ente. Una vez se estableció contacto visual con SCP-ES-026, Obteniéndose una imagen de claridad y resolución sin precedentes de la superficie. El ente empieza a mover sus labios. Formando fonemas correspondientes a un saludo en francés hablado. Sigue una transcripción completa del intercambio. Ok, aquí voy a referirme a scp 026 como 026 para hacer un poco más fluidos los diálogos. Y dice, a las 5.34 con 23 segundos, 026 dice hola, a las 5.39 con 38 segundos, 026 dice soy la vigía, a las 5.42 con 38 segundos, 026 dice me llamo Sol Susor, ¿os gusta mi hermano? a mí también, es grande, muy grande, a las 5.43 con un segundo, dice y muy cálido, a las 5 con 11 segundos dice si queréis hablar conmigo usad vuestro satélite para tejer vuestras frases podéis iros será más fácil que venir aquí supongo el ente se mantiene inmóvil hasta las 5.55.53 con 53 segundos los investigadores asignados a scp -S 026 detectan este movimiento el investigador de nivel 3 Thomas Graham, es seleccionado por el investigador jefe, censurado, para llevar a cabo un posible intercambio con scp 026 La sonda oculto 2 se emplea como relé de radio a partir de este momento. scp -ES 026 es capaz de recibir, comprender y transmitir comunicaciones de radio. Las transmisiones emitidas por scp 026 se reciben como una voz humana, monótona y sin rasgos identificables que habla en francés. El intercambio subsiguiente se lleva a cabo con el retraso de 8 minutos y medio que cabe esperar debido a la distancia entre SCP-ES-026 y la Tierra, y queda obviado en el resto de este documento. Y ahora empiezan los diálogos. Graham dice ¿Quién es usted? 026 dice —Me llamo Sol Susor. Soy la vigía. Contemplo. A veces veo. A veces aviso. Casi siempre, si tengo que hacerlo. Así hay más vida. Graham pregunta, ¿qué quiere decir con la vigía? 026 responde, soy yo. Y sonríe. Graham dice, nos hemos percatado de la importancia de sus movimientos. ¿A quién informa? 026 dice... A aquellos que saben dónde mirar. A vosotros. A aquellos que quieren mirar. No solo a vosotros, pero también a vosotros. Graham dice... Cuando dice hermano, se refiere al sol. 026. ¿Es mi hermano? Sol. Él me da calor. Él me abraza con sus arcos y su voz y me renueva. ¿Es él la fuente de toda luz verdadera? Es vuestra fuente. Graham dice... ¿De dónde procede usted? 026 dice Nací como niña El ente asiente con la cabeza en dirección a la tierra Graham dice ¿Durante cuánto tiempo se ha encontrado en su posición actual? 026 dice No os lo quiero contar Y sonríe 026 adopta una posición fetal Se mantiene mirando hacia la tierra y señalando hacia Censurado el rostro del ente sigue siendo visible desde la sonda. Oculto. 02. Graham dice. Graham pregunta. ¿Cómo llegó a su posición actual? ¿Cómo adquirió sus propiedades actuales? 026. Dice. Crecí como mujer. Ahora vivo así. Graham dice. ¿Podría darnos más detalles, por favor? 026. Dice. No. Graham dice. Nos gustaría saber más de usted. ¿Por qué no contárnoslo? 026 dice... Lo siento, no seré vuestra. No puedo ser de ninguna persona. Graham dice... La labor de la Fundación es proteger a toda la humanidad. A toda la vida en la Tierra. ¿No considera esta labor primordial? 026 dice... Sí. Ya la estoy haciendo. Miradme y sabed. Graham dice... Si hemos entendido sus capacidades correctamente, creemos que podría hacer mucho más. Compartir toda la información con la que cuenta. Y no solo las de las amenazas peligrosas para la humanidad o la Tierra. Podría ser extremadamente beneficioso para todos. 026 dice, soy demasiado grande y vosotros demasiado pequeños. Hay un mar de nada e islas de luz. Yo soy sus costas. A vosotros acuden los monstruos, puños retumbantes en el vacío, dioses ansiosos de más allá de vuestro conocimiento, yo soy la vigía, veo las estelas que trazan en la distancia, queréis que os ofrezca mi saber y evidencia a vosotros, y solo a vosotros, para que vosotros, solo vosotros, podáis ser más grandes, aunque halléis, retengáis, defendáis queréis que sea vuestra, no estoy aquí por eso, hay otros, otros a los que ayudo, otros a los que advierto, otros más allá de vuestros finos muros de pasta de roca gris y reseca, otros más allá del alcance de vuestros cansados satélites, otros más allá del hogar, de nuestro hogar, otros que no os importan, otros que os preceden y sobre todo otros más allá de las vallas de reglas y hueso y leyes y carne y recuerdos y juramentos que erigís alrededor de vosotros hasta que ya ni los recordáis otros a los que aprecio con cariño y aún así solo mi hermano es mi igual graham dice disculpe no entiendo a lo que se refiere con otros. Podría, si no le importa, explicarse con otras palabras. 026. Con una sonrisa, dice. Pero es que no me quedan palabras. Y ese es el final de las conversaciones con scp 026 De hecho, hay una nota que dice. Cierre. Aunque se intentaron contactos sucesivos, SCP-ES-026 no realizó otros movimientos ni transmitió otros mensajes. Hasta la fecha, SCP-ES-026 no ha respondido a ningún mensaje procedente de ningún equipo de contacto de la Fundación u otros esfuerzos realizados por grupos de interés conocidos. Y ahora sí, ese es el final del archivo. <risa> Les dije... Que era muy extraño y muy interesante. Así que, en resumen, tenemos a una entidad que originalmente era una mujer que tal vez vivió en la Edad Media, más o menos. O sea, en algún periodo de la Edad Media, en algún lugar de habla francesa. Por alguna razón ella considera al Sol su hermano y el Sol es el único que es su igual. Y, de alguna forma, después de haber sido humana durante algún tiempo, se convirtió en lo que es ahora. Y ella está al tanto de cosas estelares, como de ella misma dijo, deidades, tal vez de otras dimensiones, otros grupos inteligentes, o sea, probablemente otras especies inteligentes similares a la humana. Y ella ayuda a varias personas y no quiere que la fundación se apropie de ella, ella funciona por su propia cuenta, puede ayudar a la fundación pero no le interesa ser parte del de grupo de SCPs que la fundación contiene y me imagino que no ha habido esfuerzos de la fundación por contenerla de alguna forma ya que no está haciendo nada peligroso para la humanidad y al mismo tiempo está ayudando me imagino que si en algún punto se volviera peligrosa según los estándares de la fundación Intentarían hacer algo, tal vez incluso tienen algún protocolo de contención medio pensado, porque no creo que sepan exactamente cómo contenerla. Y eso es prácticamente todo por este archivo. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gustan este tipo de objetos o de anomalías tanto como a mí? Yo espero que haya más, tiene que haber más, ¿no? No he leído tanto los archivos, entonces no estoy seguro, pero debería haber más. Son anomalías muy interesantes. O sea, cosas como 026 que flota en el espacio o, no sé, monolitos en Marte o chingaderas así, ¿no? <ríe> cosas extrañas en el espacio. Y recordemos que estamos leyendo esto para luego leer scp 007 el enviado de Europa. Y sabiendo que scps 026 vigila el espacio, eso significa que el archivo no se refiere a Europa, el el lugar en la tierra sino a la luna porque para quien no lo sepa hay una luna de júpiter llamada europa entonces si es el enviado de europa nos podemos imaginar que sps 026 vio que venía lo consideró una amenaza y la fundación intervino tal vez <ríe> ya veremos eso en el próximo archivo de momento eso es todo por esta noche